Anime y videojuegos, una combinación hermosa que nos ha entregado un montón de épicos aportes al gaming Bienvenidos, soy Talo y estos son 5 de los mejores juegos basados en animes, parte 2 Número 5, Sailor Moon Another Story Tal vez sea el más viejo de los juegos de este video. Pero es que no las podía dejar afuera realmente. Este es un RPG muy muy bueno que incluso podría competir contra títulos como Final Fantasy VI en sus mecánicas, jugabilidad y apartado visual. Another Story primero nos pone en un futuro en el que un grupo de rebeldes no está muy contento con el tiempo que les tocó vivir. Y responsabilizan a las Sailor Scouts por las batallas. Entonces crean a las Opposition Guardians... Que son básicamente la contraparte de nuestras protagonistas. Estas guardianas viajan al pasado para eliminar a las Sailor Scouts. En el título vamos a revivir algunas escenas y nos vamos a enfrentar a antiguos enemigos del anime. Lamentablemente en su época solamente salió para Japón. Y jamás dejó el país de manera oficial al menos. Pero, pero gracias a la magia del internet podemos encontrar un room en inglés o en español como tú quieras está Demasiado genial y es inolvidable. Número 4, Feast of the North Star, Lost Paradise. Mezcla Hokuto no Ken y Yakuza y tendremos a Lost Paradise. Un título genial basado en el manga y anime del mismo título, en el cual vivimos las aventuras de Kenshiro, un luchador maestro del Hokuto Shinken. El título es muy completo y tiene varios minijuegos muy muy entretenidos realmente Las peleas tienen un estilo beat'em up y podremos utilizar los clásicos movimientos que veíamos en el anime La trama se aleja un poco de la historia original pero fue supervisada por Tetsuo Hara que es uno de los papis de Hokuto no Ken el título es genial y muy muy entretenido realmente, cumple muy bien con el legendario legado que dejó el puño de la estrella del norte. Una de las cosas más interesantes es que para el desarrollo se utilizó el mismo motor de Yakuza Kiwami y aprovecharon de poner varios detalles de la franquicia, por ejemplo una de las ediciones del juego llamada center's and Premium nos permite utilizar a Kazuma Kiryu como protagonista. Además, el seiyuu de Kenshiro es el mismo que el de Kiryu. Estos son guiños absolutamente hermosos. Número 3. Black Clover Quartet Knight. Es un videojuego basado en el anime del mismo nombre, el juego tiene un estilo Shooter en tercera persona en el cual podremos utilizar diferentes personajes, cada uno con habilidades únicas relacionadas a sus elementos. Ahora, los personajes están divididos en distintos tipos, tenemos Fighters que son buenos en ataques relativamente cercanos, Shooters que son mejores en ataques a distancia, Support que ayudan a mejorar los stats y habilidades del grupo y Healer que bueno, tienen que mantener al equipo vivo. Esto es súper importante ya que cada personaje tiene un trabajo para hacer para que nuestro equipo sea el más fuerte Y así enfrentarnos en verdaderos duelos mágicos contra bots o jugadores reales Claro, el juego se centra bastante en el online con diferentes modos Pero también tiene una historia propia que luego fue pasada al manga en el 2018 Es un título sorprendentemente bueno y que refleja también al anime Si eres un fan es totalmente imperdible Número 2, Dragon Ball Z Fighter. Ha existido al menos un juego de Dragon Ball en cada consola que ha salido, pero debo decir que Fighter es fácilmente uno de los mejores si es que no es el mejor que ha salido, aunque muchos aún están pegados en los Tenkaichi Budokai. Pero bueno, las mecánicas del juego hacen que la jugabilidad sea en extremo dinámicas y la posibilidad de cambiar de personajes en batalla nos da la posibilidad de crear combos que son absolutamente brutales. Visualmente es muy colorido y si te recuerda un poquitito a juegos como Guilty Gear Bueno, no es de extrañar ya que fueron creados por Arc System Works No podría haber quedado en mejores manos Además tiene un roster bastante grande y que sigue actualmente en expansión Solamente nos podemos preguntar ¿Cuántos Goku puede aguantar un juego de Dragon Ball? Número 1 Attack con Titan 2 este título está basado en el anime Shingeki no Kyojin, más específicamente en las dos primeras temporadas del anime. Ya saben cuando aún había algo de fe en que todo saldría bien. Lo genial del título es que nos dan la posibilidad de crear un personaje para la historia, así que vamos a ser testigos de los sucesos, pero tendremos una perspectiva ligeramente diferente. Es hermoso. La jugabilidad es genial y se centra en la matanza de los titanes, para ello debemos aprender a utilizar los diferentes gadgets y ocupar bien el ángulo de tiro para poder llegar al cuello de estas malditas bestias como un profesional, es muy entretenido y te da esa sensación de ser imparable, me pregunto si así se sentirá ser Levi muy bien, esto fue el video de la semana, espero que te haya gustado realmente, de ser así recuerden compartirlo, suscribirse si no lo has hecho y darle un like que me ayudaría muchísimo, subo video cada semana y les recuerdo también que pueden escucharme en Spotify, iBooks, Anchor y en YouTube junto a mi compañero Don Yariver en el podcast 2Geeks, un podcast que está realmente buenísimo, nuevamente muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima, adiós.